fue un boom que explotó y salí del baño huyendo de una vez con bote de agua para acá. ¿Una explosión? Sí, y veo ese mueble prendido ahí de una vez. ¿Quiénes viven dentro ahí? ¿Cuántas personas viven ahí? Un señor nada más. ¿Una sola persona? Ajá. Prácticamente se le echó todo un punto se Sí. ¿Y el... Ese mueble estaba allá afuera y mira cómo se prendió. ¿Señor, ¿Qué le pasó? No, él no le ha pasado nada porque estaba echando agua de allá para acá. Ya, ya, ya. Allá está ahí adentro.